Hola, soy Tracy Takahama Espinosa. Eh, soy docente en la Universidad de Harvard en Extension School. Enseño un curso que se llama la Neurociencia del Aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. El... Soy Cynthia Borges. Soy ex decana de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas y he sido profesora desde niños pequeñitos hasta el nivel universitario.